por estar aquí con nosotros, después de todo, todo lo sucedido con nuestro gran, gran, gran amigo, que el, la, lamentamos mucho, el, siempre ha sido parte de nuestra vida desde, desde antes de Café Cafés Artista, hablando en lo personal, y desde que llegaba ya a Otada Perla, el Camino Real, eh, hicimos amistad y cuando empezamos el restaurante, pues ni se diga, y uh, bueno, pues su... su siempre ha sido el parte de, de Café des Artistas desde sus inicios y uh, aquí uh, Don Luis es como parte de los muros, aquí es, cada, cada todo el tiempo estamos aquí con eventos, con, con charlas, con gente súper interesante que él traía y uh, pues nos da mucha tristeza que ya no esté con nosotros, pero gracias que nos, que nos acompaña, uh, que estás tú con nosotros y Luis siempre estará con Siempre estará en nuestros corazones y siempre estará en Café des Pero ca cada vez que, que te veo me, me, me recuerda, obviamente, pues me recuerda a él, ¿no? Y uh, pues le le lo extrañamos mucho. Va vamos a, a platicar del, del, del mes de mayo que ya, ya empezó. ya No vamos a platicar del Día de las padres ¿De qué va a haber para el Día de las Madres? Vamos a, bueno, el día el 10 de mayo si preguntan, pues siempre estamos abiertos y recibimos muchas mamás, pero no, no hacemos un evento específico el 10, 10 de mayo. Uh -huh. uh, nos, nos dedicamos este mes de mayo a otro evento del 30 aniversario. Bueno, como ustedes saben, cada mes de nuestro calendario anual que ustedes ya tienen, que hoy les platico, Germán les va a mandar los, los archivos uh -huh. con, la, con la información, hay mucha información mega interesante para el programa de mayo. En el mes de mayo vamos a hacer unos eventos que, que, que yo quería hacer para el 30 aniversario en el mes de diciembre pasado, uh -huh. pero con el tema del, de la contingencia y todo pues nos dimos cuenta que no era la mejor idea hacerlo y que bueno que no lo hicimos. Entonces, este evento es un, un doble evento de dos días uh -huh. con chefs invitados. Acabamos de tener la, la semana pasada el, el, el evento muy bonito, por cierto, con los chefs de, de la compañía de Tuna Blanca, de Cafés de Artístas Los Cabos y los chefs de aquí de, de Cafés de Artístas con la cerveza Loba, que estuvieron en la cata hace un mes Anterior. y fue un fue muy, muy bonito evento. Ahora… El, tenemos dos eventos principales, aparte tenemos el tema del vino del mes y tenemos también el platillo del mes, como les platiqué el mes pasado el Pato Pekín, que era uno de los más vendidos durante 20 años y ahora va a ser el pescado más vendido durante como 25 años, que es el robalo escamado con papas, que luego lo dejamos descansar y ahora, ahora viene para este, para este mes, ya es el especial del mes, y en un ratito van a probar una, una probadita de, de, de, este, de este pescado, que es robalo. Entonces primero uh, el, les voy a platicar del cóctel uh, entonces el, el miércoles 19 de mayo, que es no el miércoles uh, que viene, el que, el que sigue, el mismo día del Art Walk, en la calle, entre, en, en esta parte donde está la torre, va, vamos a tener en la calle un cóctel donde vamos a tener chefs invitados y cada chef invitado eh, local va a tener una, un, un stand con uno o dos eh, tapas. Entonces, la idea de este evento para el público es, va a ser sobre reservación y eh, a un muy módico costo de, de recuperación de 350 pesos por persona y vas a poder comer más de 10 platillos y aparte vas a probar vinos de Premium de Zacatecas que es algo raro que no, no se encuentra realmente aquí y eh, vamos a tener algunos otros viñedos eh, invitados pero la, lo, lo importante en el tema del vino va a ser el vino de Zacatecas en, los, en el cóctel de la calle también vamos a hacerlo alrededor de la torre, que ya desvelamos, se acuerda, hace un par de meses, en el mes del arte. Entonces el, el, el artista Antonio Collantes va a estar presente con nosotros y a varios de sus cuadros van a estar presentados en ese cóctel. Asimismo, uh, la torre vamos a, va a ser la protagonista. El art walk va a estar en uno de los últimos art antes que cierren la caminata del arte para volver a empezar en octubre uh, y vamos a tener una zona coordinada con los vinos y los chefs invitados y música, música en vivo y, uh, y también uh, estamos poniendo un tema de... de uh, de, de DJ y de, y de música para tener una, una ambientación especial. Y tenemos todo un cartel de chefs invitados. Vamos a tener, o oh, muchos de ellos, pues todos ellos son amigos, muchos de ellos son chefs que han salido de Cafés Artistes, eh, lo cual nos enorgullece muchísimo. Y, uh, y otros pues chefs que, que son amigos y que, que yo admiro. Entonces vamos a tener en este cártel de chefs del evento de la calle, a Polo Cortés. Polo Cortés, él inició en Cafés artistas, estuvo bastantes años uh, aquí en el restaurante, desde que fue cocinero hasta que, que estaba de chef de, de, del área donde estamos ahorita, de, de cocina de autor. Y él tiene su propio restaurante aquí en el Caloso, que se llama De Cortés. Si sí, sí, no han ido, es un lugar muy, muy simpático donde trabaja con, uh, con uh, su esposa, sus suegros, su, a veces su hija o su hijo están ahí metidos con él. Un negocio meramente familiar, pero de muy buena calidad. Viene también con nosotros Jonathan Gómez Luna, de Chic, Ahorita hablamos un, poco más de, un poquito más de, de él, porque también va a estar en, en el evento de... de se llama de la, de la, de la cena. Um, él, él es un chef muy talentoso. Él está en la lista de los 50 Best Latin America, de la, de la famosa lista de la vía San Peregrino. Uh, él es uno de los chefs más famosos de México en, uh, en, en, en varias revistas y en varios galardones. Y él es amigo mío de, de hace bastantes años. Va a estar también Bernard Good a que todos conocen, un clásico, super clásico de, de Vallarta, del restaurante Trillo, va a estar uh, Ulf Eriksson de litea también un super clásico, yo conocí a Ulf cuando trabajaba en el Hotel Westin, de, de cocinero, entonces ya, ya llovió, uh, Mauricio Leal del restaurante Iku, Mauricio empezó sus prácticas en, en Café des Artistes, y después lo recomendamos para que fuera una escuela uh, muy buena en París de, de cocina y, y se lanzó, se lanzó en la cocina y él, su amor por la cocina nació aquí en Café de Artista. Okay. Héctor Leiva de Héctor Kitchen, el que está en Punta de Mita, Héctor también amigo de nosotros, él fue el chef, fue el chef de banquetes en Four Seasons de Punta Mita llegó a ser chef ejecutivo de, del mismo Four Seasons yo eh, creo que ahí estuvo bastantes años y luego emprendió su, su restaurante en, uh, en, en, ahí mismo en Punta Mita, muy cerca de donde tenemos nosotros Tuna, Tuna Blanca Jesús Vázquez de Loma 42, Jesús fue cocinero de aquí, aquí donde estoy aquí de esta, aquí de esta línea de, de carnes Él, uh, él estuvo cuando empezamos este restaurante, Thierry Cocina de Autor, en el año 2003 y él estuvo en esos años, finales del 2003, 2004, por ahí, quizás hasta el 2005, no recuerdo, pero estuvo como, como, como un par de años aquí y eh, después ya abrió su, su, su, su restaurante en una, como una asociación con, uh, con un grupo de restaurantes. Él es como chef el, el corporativo de Loma 42 de aquí y Loma 42 de Tepic. Luego Joel Ornel, Ornelas, Joel estuvo haciendo prácticas en cafés artistas de chavito, chavito, chavito, en el servicio y ahí como que estuvo le llamó la atención la cocina y, uh, y ahora bueno es un representante de la, de la muy buena cocina con su restaurante Intoque aquí en Puerto Vallarta. Va a estar también Memo Wolf de Barrio Bistro, pues quien no conoce a Memo Wolf, uh, siempre muy emprendedor y uh, muy, muy, uh, muy, pues siempre muy simpático, lo conozco desde, también desde muchísimos años y aquí también estará nuestra chef ejecutiva Lara Castellón y su servidor también participando en, en este cóctel. Entonces ese cóctel nos va a estar muy, muy ameno. Es pues parte de las actividades que se realizarán el próximo 19 de mayo, miércoles, este cóctel de la calle Café de Sartiz, dando rueda de prensa. y Por, lo, por supuesto, vamos a tener por menores más detalles que escucharon por tan solo 350 pesos y ustedes van a poder acceder a platillos, a bocadillos y a bebidas. Nos despedimos a través de Radio Switch.